Aunque Blackwood escribió varias historias terroríficas, generalmente su obra busca provocar asombro más que horror. Sus mejores historias son un prodigio de construcción, ambiente y sugerencia. Amaba apasionadamente la naturaleza y muchas de sus historias dan fe de ello. Como podremos ver en este cuento de título, el lobo corredor, donde el lobo representa más a un amigo del hombre que a la figura que desafortunadamente se le da en otros relatos, y damos comienzo a la espera de que sea de tu agrado. Lobo Corredor Un cuento de Algernon Black Boots. No debe sorprenderse el que disfruta de una aventura que se aparta de la experiencia general de los hombres si, al contarla a otros, le toman por tonto o embustero, como averiguó puntualmente Malcolm Hayes, conserje del hotel, unas vacaciones. Tampoco es disfrutar la palabra que define exactamente sus emociones, el término que probablemente eligió fue «sobrevivir». Cuando vio el lago Metichin, lo primero que le sorprendió fue su belleza serena, centelleante, en medio de los bosques canadienses del interior, después su extensa soledad y, por último, esto mucho más tarde, su combinación de belleza, soledad y singular atmósfera, debido al hecho de que fue escenario de su aventura. «Está repleto de peces grandes», le dijo Morton, del Club Deportivo de Montreal. «Ve a pasar allí tus vacaciones. Está en dirección a Matagua, unas quince millas al oeste de Stony Creek». Lo tendrás para ti solo, quitando a un viejo indio que tiene allí su cabaña. Acampa al lado de este, si quieres mi consejo. A continuación estuvo hablando media hora de la magnífica pesca, por lo demás no se mostró muy comunicativo. Y no toleró de buen grado que le hiciese preguntas, observó Heist. Tampoco había pasado muerto mucho tiempo allí. Si era un paraíso como pretendía él, su descubridor y la caña más experta de la provincia, ¿por qué había estado solo tres días? Me quedé sin víveres. Fue la explicación que ofreció, pero a otro amigo le había mencionado brevemente las moscas y a un tercero. Según se enteró Haidt después, le comentó como excusa que su mestizo se puso enfermo y necesitaba volver rápidamente a la civilización. A Haidt, sin embargo, le importaban poco las explicaciones. Su interés por ellas vino más tarde. La frase que le gustó fue «repleto de peces». Cogió el tren Canadian Pacific en dirección a Matagua, se aprivisionó en Stony Creek y de allí emprendió el viaje de 15 millas en canoa sin una sola preocupación en el mundo. Dado que iba con poca impedimenta, no se cuidó de llevar porteador, las aguas eran veloces y navegables y los rápidos fáciles de franquear todo lo que le daba de maravilla como suele decirse. De vez en cuando veía grandes peces nadando hacia las pozas más hondas y sentía verdaderas tentaciones de detenerse, pero resistía. Avanzaba en el mundo inmenso de un bosque interior que ocupaba centenares de millas, conocido por el ciervo, el oso, el alce y el lobo, pero donde era extraño todo eco de pisada humana. En una selva remota y primigenia. Era plácido el día otoñal, el agua susurraba y centelleaba, el cielo azul se extendía, terso por encima, encendido de luz. Hacia el atardecer pasó un dique de castor, Rodeó un pequeño promontorio y vio surgir entre sí el lago Medicín. Alzó el canalete goteante. La canoa siguió deslizándose silenciosa y entró en el agua quieta. Ahí profirió una exclamación de delicia, porque el encanto le dejó sin respiración. Aunque deportista ante todo, no era insensible a la belleza. El lago formaba una media luna, quizá de cuatro millas de longitud, y una anchura, como de una milla a milla y media, lo inundaba el oro sesgado del sol poniente. Ni un soplo de viento rizaba su superficie cristalina. Aquí había estado desde que lo hiciera el dios de los pieles rojas. Aquí estaría hasta que lo volviera a secar. Los enormes abetos se apertujaban junto a la orilla. Los cedros majestuosos se inclinaban como para beber. Los zumaques carmesí formaban rodales llameantes y los arces encendían sus increíbles rojos y naranjas. El aire era como el vino con el silencio de un sueño. Aquí era donde los pies rojas hacían medicinas antiguamente con todo el ritual salvaje y ceremonias tribales de unos tiempos antiguos. Pero era en Morton, en quien pensaba Hayes, no en los indios. Si este paraíso solitario y oculto estaba de verdad repleto de peces, tenía una gran deuda con Morton por su información le invadió la paz. Pero debajo subyacía la excitación del pescador. Miró a su alrededor con ojos vivos, expertos, buscando un sitio donde acampar antes de que el sol se ocultase tras el bosque y se echase encima el crepúsculo. Si este paraíso solitario y oculto estaba en verdad repleto de peces,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 pero los árboles que la rodeaban estaban demasiado espesos para que él pudiese instalarse con comodidad, y además no quería estar tan cerca de su habitante. Enfrente, en cambio, había un claro ideal. Le daba ya la sombra. El enorme bosque lo oscurecía al atardecer, pero le atraía ese espacio abierto. Remó, Rápidamente hacia allí y lo examinó. Descubrió que el suelo era duro y seco. A uno de los lados un arroyuelo se precipitaba cantarín en el lago. Su desembocadura sería también buen sitio para pescar. Además estaba recuartada. Unos cuantos sauces bajos señalaban la boca. Un campista experimentado decide con presteza. El lugar era ideal. Y algunos troncos carbonizados y restos de anteriores hogueras atestiguaban que no era el primero en pensar así. Aid estaba encantado. Luego, de repente, una contrariedad vino a empañar su satisfacción. Había desembarcado el equipo y empezado a hacer los preparativos para instalar la tienda cuando recordó un detalle que el entusiasmo había relegado al fondo de su conciencia. El consejo de Morton. Y no solo de Morton, porque el almacenero de Stony Creek lo había corroborado. Aquel individuo corpulento... De bigote hirsuto y, y hombros caídos en camisa y pantalón, le había dado un último consejo, junto con el tocino, la harina, la leche condensada y el azúcar. Había repetido las palabras medio olvidadas de Morton. «Yo que usted montaría la tienda en la orilla este», le había dicho al despedirse. Se acordaba que Morton también, al parecer, un tipo bajo, moreno como un indio y que oía bastante al bosque, viajaba con Jack, el mestizo. Ese era Morton, evidentemente. Por cierto, no estuvo mucho tiempo, añadió para sí en tono pensativo. -¿Qué? ¿Se dirige al lago Winty o a Ten Mile Water, quizás? -le había preguntado antes a Hayes. -No. Al lago Medicine. ¿De veras? Dijo el hombre, como si tuviese sus dudas por alguna razón oscura. Se tiró unos momentos de su bigote hirsuto. E ¿De veras? repitió. Y le siguieron corriente abajo, tras una pausa considerable, sus palabras finales, su consejo sobre la mejor orilla donde montar la tienda. Todo esto le vino al pensamiento ahora a Heitz, con cierto desencanto y fastidio, porque cuando dos hombres con experiencia coincidían, no debían tomarse a la ligera la opinión. Le habrían gustado preguntar al almacenero más detalles. Miró en torno suyo, meditó, dudó. Desde luego, su lugar ideal para acampar estaba en la orilla prohibida. Se preguntó cuál sería la pega. Pero se estaba yendo la luz. Debía optar rápidamente por una cosa u otra. Tras echar una mirada a los bultos sin deshacer y a la tienda ya medio levantada, tomó una decisión murmurando una frase que enviaba a Morton y al dueño del almacén a lugares menos placenteros. «Alguna razón tendrán», gruñó para sí. Los individuos de esa clase saben lo que dicen. Creo que será mejor que me vaya al otro lado, por esta noche al menos. Miró hacia la otra parte del lago antes de reembarcar sus cosas. No salía humo de la cabaña del indio. No había visto tampoco ningún rastro de canoa. El hombre concluyó, estaba ausente. Así que, de mala gana... Abandonó el terreno bueno para acampar, cruzó el lago y media hora después había plantado la tienda, recogido leña y pescado, dos pequeñas truchas para cenar. Pero sabía que los peces más grandes le esperaban al otro lado, junto a la desembocadura del arroyo, y por último se durmió en su lecho de ramas de abeto balsámico, molesto y decepcionado, aunque preguntándose cómo... Una mera frase había podido convencerle tan fácilmente en contra de lo que él pensaba que era mejor. Durmió como un tronco. El sol estaba ya bastante alto cuando se levantó. Pero por la mañana su humor fue muy distinto. La luz espléndida, la paz, el aire embriagador, todo era demasiado tonificante para que su cerebro abrigara ideas ridículas. Y le asombraba haber podido ser tan débil la noche anterior. Ahora no tenía ninguna duda. Desmontó el campamento inmediatamente después de desayunar, cruzó la franja de agua centelleante y en poco tiempo se instaló en la orilla prohibida, como ahora la llamaba con desdeñosa sonrisa. Y cuanto más miraba el lugar, más le gustaba. Había bastante leña, agua corriente para beber un lugar despejado para la tienda y no había moscas. La pesca, además, era magnífica. La descripción de Morton estaba plenamente justificada, repleto de peces grandes. No había resultado ser en definitiva una exageración. Pasó las horas de espera del principio de la tarde dormitando al sol o deambulando por los matorrales que empezaba más allá del campamento. No descubrió signo alguno de nada fuera de lo normal. Se bañó en una poza de agua fresca. Se deleitó en el paraíso pequeño y solitario, porque era solitario de veras. Aunque esta soledad formaba parte de su encanto, la embelesada la quietud, la paz, el aislamiento de ese hermoso lago del bosque interior. El silencio era divino. Estaba completamente satisfecho. Tras beberse una infusión de té, hacia el atardecer anduvo por la orilla mirando a ver si subían peces. Una débil ondulación del agua acompañada de sombras alargadas señaló buen augurio. Hubo un plop seguido de otro plop. Al subir algún gran ejemplar, atrapar su alimento y desaparecer en las profundidades. Regresó corriendo. Diez minutos después había cogido las cañas y se deslizaba sigiloso en su canoa por aguas tranquilas. Se le daba también la pesca y se amontonaban tan deprisa las grandes truchas en el fondo de la embarcación que le costaba dejarlo a pesar de que se estaba haciendo tarde. —¡Una más! —se dijo—, una más y me voy de verdad. Sacó una más y estaba quitándole el anzuelo cuando se turbó extrañamente el profundo silencio del atardecer. De repente tuvo conciencia de que le observaban. Un par de ojos sin duda le miraba fijamente desde algún punto de las sombras circundantes. Así, al menos interpretó él, la singular turbación de su placidez, porque así fue como lo sintió. Le sobrevino esa sensación sin el más ligero aviso. No estaba solo. La enorme trucha se le escurrió de entre los dedos. Se quedó envarado y miró a su alrededor. Nada se movía. Las ondulaciones del lago habían desaparecido. No había brisa. El bosque arrojaba una sombra uniforme y purpúrea al cielo amarillo que palidecía por momentos proyectaba reflejos que molestaban a la vista y hacían dudosa la distancia. Pero no había ningún ruido, ningún movimiento. No se veía ser alguno por ninguna parte. Sin embargo. Sabía que le vigilaban, y le invadió una oleada de terror irracional. La canoa tenía la proa pegada a la orilla. En un segundo y de manera instintiva la apartó y remó hacia aguas profundas. El que le vigilaba pensó también instintivamente. Estaba muy cerca de él, en esa orilla, pero ¿dónde? —¿Y quién? ¿Era el indio? Se detuvo aquí, donde había más profundidad, a unas veinte yardas de la orilla y aguzó la vista y el oído para descubrir alguna posible señal. Se sentía medio avergonzado, ahora que se había pasado un poco la extraña impresión inicial... Pero seguía estando seguro, aunque, absurda, era una clara sensación de que alguien le vigilaba con ojos concentrados y atentos. Todas las fibras de su ser lo indicaban así, y aunque no lograba descubrir en la orilla ninguna figura, ninguna silueta, podía jurar en qué grupo de sauces se agazapaba y espiaba. Su atención parecía atraída hacia aquellos árboles en particular. El agua goteaba lentamente del canalete, ahora apoyado de a través en los bordes de la canoa. No sonaba ningún otro ruido. La lona de su tienda brillaba vagamente. Habían salido una o dos estrellas. Esperó. No sucedió nada. Luego, del mismo modo súbito en que le había venido esta sensación se le pasó, y comprendió que la persona que le había estado observando atenta se había ido. Fue como si hubiesen cortado una corriente. Volvió a fluir, el mundo normal, el paisaje se vació, como si alguien hubiese salido de una habitación. Al mismo tiempo le abandonó la desagradable sensación así que volvió a enfilar inmediatamente la canoa hacia la orilla, saltó a tierra y, con el canalete en la mano, fue a inspeccionar el grupo de sauces que había identificado como el escondite. Por supuesto, no había nadie allí, ni señales de que hubiese estado recientemente ningún ser humano. No había hojas o ramas apartadas ni siquiera una simple ramita doblada, su atenta y experta mirada no descubrió el más leve rastro en el suelo. No obstante, a pesar de todo, seguía con la firme impresión de que alguien había estado oculto hacía poco entre esas mismas hojas observándole. Estaba absolutamente seguro de ello. El desconocido, fuera un cazador indio, un leñador extraviado o un mestizo vagabundo, se había ido. Era inútil ponerse a buscarlo, además estaba oscureciendo. Regresó a su pequeño campamento, más preocupado quizá de lo que estaba dispuesto a reconocer. Se preparó la cena. Colgó la pesca de una cuerda fin que ningún animal merodeador se la quitase durante la noche y se dispuso a ponerse cómodo hasta la hora de acostarse. Inconscientemente encendió una hoguera más grande de lo habitual y se dio cuenta de que escrutaba por encima de su pipa las densas sombras que empezaban más allá del resplandor de la hoguera y de que aguzaba el oído para captar el más. Leve el ruido. En general, permanecía alerta de una forma nueva en él. En tales circunstancias, y si en un lugar como este un hombre no tiene por qué inquietarse mientras no sienta la soledad como algo demasiado intensamente real. La soledad de un campamento en la inmensidad de un bosque produce solaz, deleite y una sensación de beatitud hasta que se vuelve demasiado próxima. Tiene que mantenerse como un ingrediente más, no ha de notarse directa, vívidamente. Sin embargo, una vez que se ha acercado puede cruzar con facilidad la estrecha línea que separa la placidez de la intranquilidad y la noche es el momento menos deseable para esa transición. Puede sobrevenir fácilmente un temor particular, el de que esa soledad se vea turbada de repente y que el ser humano solitario se sienta expuesto a un ataque. Ahora, para Heiss, había acontecido este cambio. Su íntima sensación de soledad había dejado paso de repente al convencimiento de que ya no estaba solo. Era un momento difícil, y el conserje del hotel se daba cuenta exactamente de su situación. No acababa de gustarle. Sentado, de espalda a los troncos iluminados, su figura era muy visible, mientras que la oscuridad del bosque le cercaba como una muralla impenetrable. Una yarda más allá del pequeño círculo de su fuego de campamento no veía nada. El silencio a su alrededor era como un silencio de muerte. Ni un susurro de hojas, ni un rumor de agua, él mismo estaba inmóvil como un tronco. Y entonces tuvo conciencia otra vez, súbitamente, de que había vuelto la persona que le espiaba y de que le observaba desde su escondite con la misma mirada atenta y concentrada de antes. No había habido ninguna señal. No había oído pisadas furtivas o crujidos de ramas seca. Sin embargo, el dueño de esa mirada fija estaba cerca de él quizá a menos de 12 pies. Era abrumadora esa sensación de proximidad. Es evidente que un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Esta vez, además, estaba seguro de que el individuo se hallaba apostado justo más allá del resplandor de la hoquera distancia que podía calcular con relativa precisión directamente frente a él. Durante unos minutos permaneció sin mover un solo músculo, aunque con todos ellos preparados y alerta, forzando los ojos en vano para penetrar en la oscuridad, aunque sí conseguir una cosa que deslumbrarse con la luz reflejada. Luego, al cambiar de postura lenta cautamente para obtener otro ángulo de visión, el corazón le golpeó dos veces contra las costillas y le pareció que se le erizaba el cabello con una sensación de frío que le puso la carne de gallina. En la oscuridad de cara a él vio dos pequeños círculos verdes. Un par de ojos evidentemente aunque no de cazador indio, ni de ser humano ninguno. Eran los ojos de un animal que le miraban fijamente desde la oscuridad de la noche. Y en esta certeza produjo un efecto instantáneo y natural en él. porque ante la amenaza de esos ojos despertó en su interior el miedo de los millones de cazadores muertos desde el alba de la humanidad. Aunque era conserje de hotel, lo hereditario emergió en él como una oleada de instinto. Su mano buscó a tientas un arma. Sus dedos tropezaron con la pala de su pequeña hacha de campamento e inmediatamente se recobró. Le volvió la confianza. Le desapareció el miedo supersticioso. Era un oso o un lobo que había olfateado su pesca y venía a robársela. Sabía cómo tratar esa clase de seres, aunque admitiendo, por ese mismo instinto, que su anterior miedo había sido de carácter totalmente diferente. Ahora mismo voy a averiguar qué demonios es, exclamó, y cogiendo del fuego un tizón encendido lo arrojó certero a los ojos de la bestia que tenía ante sí. La tea cayó con la lluvia de chispas que iluminaron la hierba seca delante del animal, produjo una llamarada y volvió a apagarse enseguida. Pero Hays, en ese instante de luz, distinguió claramente quién era su incómodo visitante. Fuera del resplandor, justo enfrente de él, había un gran lobo gris sentado sobre sus cuartos traseros que le miraba fijamente. Vio sus patas delanteras y sus hombros, vio su pelo, vio también iluminados los gruesos troncos de abeto detrás y los grupos de sauces a cada lado. Fue un cuadro vívido, con detalles nitamente recortados por la fuga llamarada para su asombro. Sin embargo, el lobo no dio media vuelta y huyó del tizón encendido, sino que se retiró solo un poco y volvió a sentarse en cuclillas, mirando, mirando, como antes. ¡Dios mío, cómo miraba! Trató de ahuyentarlo, aunque sin resultado no se movió. Hay, no quiso malgastar otro tronco encendido, ahora que le había desaparecido el miedo. Un lobo gris era un lobo gris, que estuviese allí el tiempo que quisiese, con tal que no intentara quitarle la pesca. Ya no estaba alarmado. Sabía que los lobos eran inofensivos en verano y otoño, Incluso en invierno, cuando iban en manada, atacaban al hombre solo cuando tenían un hambre desesperada. Así que observó al animal, le arrojó trozos de palo. Le habló, incluso asombrado, de que no se moviese. «Quédate ahí el tiempo que quieras», le dijo alzando la voz. «Pero no podrás alcanzar la pesca. En cuanto al resto de la comida...» La voy a entrar en la tienda. El animal cerró sus ojos verdes un momento, pero no se movió. ¿Por qué, si se le había ido el miedo, no paraba hay de pensar cosas mientras daba vueltas en las gruesas mantas antes de dormir? Era extraña la impasibilidad del animal y más extraña aún su negativa dar media vuelta y largarse. Jamás había visto un animal salvaje al que no le asustara el fuego. ¿Por qué seguía allí y le miraba como a un propósito en sus ojos relucientes? ¿Cómo había notado él su presencia antes de manera instantánea? Un lobo gris... Sobre todo estando solo era un ser tímido, aunque éste no tenía el hombre ni el fuego, no lo temía. Ahora, mientras él yacía envuelto en sus mantas dentro de su tienda confortable, estaría sentado fuera bajo las estrellas junto a las ascuas, con el aire frío entre su pelo y el suelo cada vez más frío bajo sus pezuñas, vigilándole, quizá hasta el amanecer. Era extraño, era insólito, dado que carecía de imaginación y de tradición, no recurrió a ningún acervo de visiones raciales. Como hombre práctico y conserje de hotel en vacaciones, se limitaba a estar allí bajo las mantas, intrigado y perplejo. Un lobo gris era un lobo gris nada más. Sin embargo, este lobo gris... La idea no se le iba de la cabeza, este lobo gris era diferente. En una palabra, la parte más profunda de su inquietud original seguía allí. Daba vueltas, se estremecía a veces en su sueño desasosegado. No se asomó a mirar, pero se despertó temprano y cansado. Con el sol otra vez y el aire de la mañana el incidente de la noche anterior quedó arrumbado. Casi parecía irreal. Volvió a predominar su celo de pescador. Encontró delicioso el té y el pescado. Jamás le había sabido tan bien la pipa. La belleza de este largo solitario en medio del bosque primigenio se le subió un poco a la cabeza. Ante Dios era pescador y nada más. Echó el anzuelo junto al borde del lago... Y cuando estaba entusiasmado trabajando a un gran pez, supo de repente que él, el lobo, estaba allí. Se detuvo, caña en mano exactamente como si le hubiese dado un aire. Miró a su alrededor. Miró en una dirección concreta. El sol radiante volvía claros y nítido los más pequeños detalles. Las piedras de granito, los troncos quemados, los zumaques carmesí, los limpios guijarros de las orillas, los elementos aislados sin revelar, no obstante dónde se ocultaba el que le observaba. Luego, al seguir recorriendo la línea de tierra con la mirada, descubrió entre la enmarañada maleza la silueta familiar casi esperada, el lobo estaba detrás de una roca de granito, de manera que asomaba solo la cabeza, el hocico y los ojos. Se confundía con el fondo. De no haber sabido que era un lobo, no lo habría distinguido del paisaje. Sus ojos brillaban al sol. Allí estaba apostado. Lo miró fijamente. De hecho... Sus ojos se encontraron de lleno. —¡Caramba! —exclamó en voz alta—, es como si mirase a un ser humano. A partir de ese momento inconscientemente estableció una singular relación personal con la bestia. Y lo que siguió a continuación confirmó esa desagradable impresión porque acto seguido se levantó el animal y bajó. Despacio a la orilla se detuvo y se quedó mirándole a su vez. Le miraba a los ojos como un gran perrazo salvaje. Al tal extremo de que Heist tuvo una nueva y casi increíble sensación, la de que buscaba amistad. Vaya, vaya, exclamó otra vez, hablándola en voz alta para aliviar sus sentimientos. Esto rebasa cuanto había visto hasta aquí qué es lo que quiere vamos a ver ahora lo observó más detenidamente jamás había visto un lobo tan grande era una bestia tremenda un sujeto difícil de atajar pensó si llegaba el caso allí estaba atrevido y lleno de confianza como le daba el sol lo veía con todo detalle era un enorme peludo lobo gris de ijares flacos. Sus ojos malignos le miraban a la cara casi con una especie de determinación. Vio, también, sus grandes quijadas, sus dientes y su lengua colgante goteando saliva. Sin embargo, le sugería muy poco la idea de salvajismo, de ferocidad. Estaba perplejo, asombrado. Deseó que volviera el indio. No comprendía este extraño comportamiento en un animal. Sus ojos, la extraña expresión que tenían, le inspiraban un sentimiento insólito, raro, difícil. Casi pensaba que era cosa de sus nervios. El animal seguía de pie, junto a la orilla, mirándole. Por primera vez Hays echó de menos un rifle. Golpeó con todas sus fuerzas el agua con la pala del canalete produciendo chasquidos que resonaron como pistoletazos. Se oyeron de un extremo a otro del lago. El lobo ni se movió. Gritó, pero el animal siguió impasible. Le guiñó un ojo hablándole como a un perro, como a un animal doméstico, como a un ser acostumbrado a convivir con el hombre. El animal respondió con un parpadeo. Por último se apartó algo de la orilla y siguió pescando, y la emoción del maravilloso deporte absorbió su atención, su atención superficial al menos. A veces casi llegaba a olvidarse de la presencia del animal, aunque tal vez que levantaba la vista lo veía allí. Y algo peor, cuando emprendió el regreso, remando despacio, lo vio trotar a lo largo de la orilla como acompañándole. Al cruzar una pequeña caleta, remó deprisa con la esperanza de llegar a la otra punta antes de que su indeseable e indeseado acompañante. Inmediatamente, el animal emprendió ese paso largo, incansable, con el que, salvo cuando hay hielo, puede dar alcance a cualquier cadrúpedo del bosque. Al llegar al otro extremo, el lobo le estaba esperando ya. Alzó el canalete del agua y se detuvo un momento a pensar porque desde luego no le hacía ninguna gracia permanecer en estrecha vigilancia. Aún tenía que venir el atardecer y la noche. El campamento estaba cerca. Tenía que desembarcar. Se sentía inquieto incluso habiendo sol, cuando, para su inmenso alivio, vio que el animal se detenía como a media milla de la tienda y se sentaba en terreno despejado. Haid esperó un momento. Luego continuó remando. No le siguió. No hizo ningún intento de moverse. Se limitó a observarle. Tras recorrer un centenar de yardas se vio al mirar. Aún estaba sentado donde lo había dejado, y entonces tuvo la absurda, aunque significativa impresión de que el animal había adivinado sus pensamientos, su inquietud su temor, y ahora le daba a entender lo mejor que podía, que no abrigaba sentimientos hostiles ni pensaba atacarle. Dirigió la canoa hacia la orilla, desembarcó, se preparó la cena mientras oscurecía, el animal no dio señal alguna. Estaba echado no lejos de allí, naturalmente y observaba, pero no se acercaba, y Heiss, que ahora veía la situación de otro modo, tuvo vivida conciencia de la extraña atmósfera a la que había venido a parar, su personalidad vulgar. De repente se dio cuenta de su relación con el animal ya establecida. Había alcanzado claramente un nuevo estadio. Esto le produjo un sobresalto, aunque, sin la alarma que había sentido 24 horas antes, se entendía con el lobo. Se daba cuenta de sus pensamientos amistosos hacia el animal. Incluso dejó unos cuantos peces, donde lo había visto sentado la noche anterior. Si viniese, pensó, «que se los coma, yo tengo de sobra». Ahora lo designaba mentalmente como «él». Sin embargo... El lobo no apareció hasta que él no se metió en la tienda bastante después. Faltaba poco para las diez, aunque su hora habitual de retirarse eran a las nueve y ya lo consideraba tarde. De modo que, inconscientemente, le había estado esperando. Luego, al ir a cerrar la tienda, vio los ojos cerca de donde había dejado los peces. Aguardó oculto esperando oír el masticar de mandíbulas, pero todo siguió en silencio. Solo el brillo fijo de los ojos destacaba del fondo de absoluta negrura. Cerró la tienda. No sentía el más ligero temor. A los diez minutos dormía profundamente. No podía haber dormido mucho tiempo porque al despertar vio el brillo de una débil luz a través de la lona. El fuego no se había apagado del todo. Se levantó y se asomó precavidamente. El aire era muy frío. Veía su propio aliento. Y vio también al lobo, porque se había acercado y estaba sentado junto a las ascuas mortesinas. A menos de dos yardas de donde estaba el agazapado tras la solapa de la tienda y esta vez a tan escasa distancia hubo algo en la actitud del gran animal que le llamó la atención produciéndole una intensa sorpresa y un frío repentino que le dejaron petrificado lo miraba fijamente Incapaz de dar crédito a sus ojos, porque la actitud del lobo le sugería algo conocido que al principio no conseguía explicarse. Su postura le recordaba algo, con lo que estaba enteramente familiarizado. ¿Qué era? Le engañaban los sentidos. ¿Acaso dormía aún y estaba soñando? Entonces... De súbito, con un respingo de reconocimiento comprendió, su actitud era la de un perro. Una vez descubierta la clave, su mente dio un salto tremendo. Porque en definitiva no era la forma de un perro lo que su ademán imitaba, sino algo más cercano a él mismo y más familiar aún. «Dios mío». Estaba sentado en la postura, la actitud y el gesto relajado de un ser casi humano. Y entonces, con un segundo sobresalto de absoluto estupor, le vino la idea como una revelación. El lobo estaba sentado junto al fuego del campamento como habría estado un hombre. Antes de poder sopesar tan extraordinario descubrimiento, antes de poder analizarlo detenidamente y en detalle, el animal sentado en esta espantosa postura pareció notar sus ojos fijos en él. Se volvió lentamente y le miró de frente y, Ais, por primera vez! Sintió una oleada de miedo atávico, supersticioso en todo su ser. Pareció paralizado por el terror que dicen que invade a los seres humanos cuando se encaran de improviso con los muertos y se quedan sin habla y sin movimiento. Ese instante de parálisis le sobrevino. Se le fue, no obstante del mismo modo sorprendente con que le había cometido, porque casi inmediatamente tuvo conciencia de algo que superaba ese tremendo de actitud y postura humanas de algo que recorrió sus nervios desacostumbrados y le llegó a lo más sensible, incluso quizá al corazón. La revulsión fue extraordinaria, su resultado más extraordinario e inesperado aún. Sin embargo, así fue y otra cosa le llegó a la conciencia de que tuvo el efecto de eliminar su terror nada más nacer, fue una llamada, silenciosa, semi-expresada, aunque inmensamente patética, vio en los ojos salvajes del animal una expresión suplicante incluso tierna, que hizo que su miedo se transformase como por arte de magia en natural simpatía. La gran bestia gris, símbolo de cruel ferocidad, estaba sentada allí junto al fuego medio apagado, suplicándole que la ayudase. En ese instante pareció tenderse un puente sobre el abismo que separaba al hombre y al animal. Por supuesto, era increíble. Heist. Con el sueño posiblemente adherido todavía a su ser y el alma medio poblada de sombras y presencias oníricas, reconoció sin saber cómo el hecho asombroso. Se descubrió a sí mismo haciendo un gesto como un asentimiento al animal y al instante, sin más, se levantó como un espectro la figura flaca y gris y se marchó veloz, con paso sigiloso, perdiéndose en el fondo de la noche. Cuando Hyde se despertó por la mañana, su primera impresión fue que había debido de soñar todo el incidente. Volvió a imponerse el lado práctico de su carácter. Había una calidad penetrante en el aire fresco de otoño. El sol radiante no permitía medias luces en ninguna parte. Sentía vigorosos el cuerpo y el cerebro. Tras analizar lo sucedido llegó a la conclusión de que era inútil especular. No se le ocurría ninguna explicación al comportamiento de la bestia. Se enfrentaba a algo que escapaba por completo a su experiencia. No obstante, se le había ido el miedo. Le quedaba el raro sentimiento de amistad. El animal tenía un propósito definido y ese propósito le incluía a él. Persistía su simpatía. Pero junto a la simpatía sentía también una enorme curiosidad. Si vuelve a aparecer, se dijo a sí mismo, me acercaré a ver qué quiere. El pescado que le había dejado por la noche estaba intacto. Debió de ser como una hora larga después de desayunar, cuando volvió a ver al animal. Estaba en la linde del claro, mirándole de esa manera que ahora le resultaba familiar. Aid cogió inmediatamente el hacha y fue decidido hacia él, con los ojos fijos en los suyos. Estaba algo nervioso, pero se dominaba bien. Nada lo delataba paso a paso. Se fue acercando hasta que quedaron a unas diez yardas entre los dos. El lobo no había movido aún un solo músculo. Tenía la boca abierta y sus ojos le observaban con atención. Dejó que se acercase sin dar la menor muestra de cuál podía ser su talante. Luego, cuando quedaron esas diez yardas entre ellos, se volvió de repente y se alejó despacio, mirando antes por encima de un hombro, luego por encima del otro, exactamente como suelen hacer los perros, para ver si le seguía. Fue una marcha singular la que emprendieron juntos el animal y el hombre. Enseguida les cercaron los árboles porque dejaron el lago atrás y entraron en la espesura de matorrales. El animal observó Heist. Escogía claramente el camino más fácil para él, porque evitaba con todo cuidado y con una casi misteriosa habilidad obstáculos que, aunque difíciles para el hombre, no significaban nada para un cuadrúpedo experto. Aunque mantenía fielmente la misma dirección, de vez en cuando se encontraban con troncos caídos que tenían que salvar, pero aunque el lobo los saltaba con soltura, esperaba siempre al otro lado a que el hombre los pasase dificultosamente. De esta singular manera se fueron adentrando cada vez más en las profundidades del bosque solitario, cortando el arco de la media luna que formaba el lago, según le pareció a Haiz, porque al cabo de dos millas o así, reconoció la gran punta rocosa que se alzaba sobre el agua, en su extremo norte. Desde su campamento había visto ese morro sobresaliente, uno de cuyos lados descendía vertical hacia el agua. Probablemente, imaginó, era el lugar donde los indios ejecutaban sus ceremonias medicinales, dado que destacaba aislado y su cima formaba una plataforma de acceso poco fácil. Y fue aquí, junto a un gran abeto al pie del promontorio en el lado del bosque donde se detuvo el lobo de repente y, por primera vez desde su aparición, expresó de forma audible sus sentimientos. Se sentó en cuclillas, alzó el hocico con las fauces abiertas y profirió un aullido manso, prolongado. Más parecido al lamento de un perro que al grito feroz que se asocia con el lobo. A todo esto, Heist había perdido ya no sólo el miedo, sino también la cautela y cosa extraña. Tampoco este aullido de advertencia despertó la menor emoción desagradable en él. En esta extraña voz percibió el mismo mensaje que transmitían sus ojos. Una llamada de ayuda. Se detuvo, no obstante, con cierto sobresalto, y mientras el lobo le esperaba sentado, echó una rápida ojeada a su alrededor. Había árboles jóvenes. Evidentemente esto había sido un pequeño claro en otro tiempo. El hacha y el fuego habían hecho su labor. Pero para unos ojos expertos había pruebas de que fueron indios y no hombres blancos los que trabajaron allí. «Sin duda tuvo lugar en este pequeño claro alguna parte de los ritos medicinales», pensó el hombre mientras reanudaba la marcha en dirección a su paciente guía. El final de esta singular excursión, presentía «Estaba cerca». No había dado dos pasos aún cuando se levantó el animal y echó a andar despacio hacia unos arbustos bajos que formaban un macizo a poca distancia. Se internó en ellos, mirando antes hacia atrás para cerciorarse de que su compañero estaba observando. Lo ocultaron los arbustos. Un momento después volvió a salir. Dos veces hizo esta pantomima y a la tos al parecer se quedó mirando al hombre con la clara expresión de súplica que un animal puede manifestar con los ojos. Quizá. Su excitación, entre tanto, había aumentado de manera evidente, excitación que con igual evidencia había comunicado al hombre. Ahí tomó una rápida decisión. Agarró el hacha con fuerza dispuesto a utilizarla, a la primera señal de amenaza y avanzó despacio hacia los arbustos preguntándose con cierto temblor qué iba a ocurrir. Si esperaba recibir una fuerte impresión, su esperanza se vio complicada en el acto, pero fue el comportamiento de la bestia lo que le hizo dar un respingo. Se puso a retozar claramente a su alrededor como un perro feliz. Brincaba de alegría. Su excitación era intensa. Aunque no salía sonido alguno de su boca abierta, entonces de un súbito, se zambulló entre un grupo de arbustos junto a los cuales estaba él y comenzó a escarbar vigorosamente en el suelo. Ahí estaba de pie, mirando. El asombro y el interés desterraron todo su nerviosismo, aun cuando la bestia en su violento escarbar le rozaba el cuerpo con el suyo. Tenía la sensación quizá de que estaba viviendo un sueño Uno de esos sueños fantásticos en los que las cosas suceden sin ir acompañadas de la consiguiente sorpresa Porque, de otro modo, aquella manera de arañar y escarbar la tierra Debía haberle parecido un fenómeno imposible Ningún lobo Y por supuesto ningún perro Utilizaba sus pezuñas de la manera en que éstas trabajaban. Aiz tenía la grotesca, la angustiosa impresión de que eran manos no pezuñas lo que veía. Sin embargo, no experimentaba la lógica y natural sorpresa que debía haber sentido. No le parecía totalmente anormal aquella extraña actividad. Una corriente de simpatía y piedad se agitaba oculta en su corazón. Tenía conciencia de «pah». Sos. El lobo detuvo su tarea y le miró. Hyde entonces actuó sin vacilación. Más tarde no acababa de explicarse su conducta. Por lo visto sabía que había que hacer. Adivinó lo que le pedía, lo que se esperaba de él. Entre su mente y el mudo deseo que estremecía al animal salvaje... Hubo una comunicación inteligente e inteligible. Cortó una estaca y la afiló, ya que las piedras habían embotado el filo de su hacha. Se metió en los arbustos a completar la excavación de su compañero, y mientras trabajaba, aunque no olvidaba la proximidad del lobo, Dejó de prestarle atención, a menudo le volvía la espalda a inclinarse sobre el pozo despejado de tierra dura. No abrigaba ya ninguna inquietud, ni tenía sensación alguna de peligro. El lobo estaba sentado fuera de los arbustos y observaba el trabajo. La atención concentrada, la paciencia, la intensa ansiedad. La mansedumbre y docilidad de este bruto, gris, feroz y probablemente hambriento y su evidente placer y satisfacción también, por haber ganado al hombre para su misterioso propósito, constituían los colores del extraño cuadro que Hais se representó más tarde al volver a tratar con la gente en el hotel. De momento se daba cuenta sobre todo, de patos y del afecto. El caso entero era naturalmente imposible de creer. Pero este descubrimiento lo hizo más tarde, al contarlo a otros. La excavación se prolongó durante media hora, antes de que su trabajo se viera recompensado con la exhumación de un objeto minúsculo y blanduzco. Lo sacó y lo examinó. Era el hueso de un dedo humano. Siguieron otros hallazgos más rápidos y numerosos. Dejó vacío el escondite. Había recogido un esqueleto casi completo. El cráneo, sin embargo, lo encontró en último lugar y podía no haberlo encontrado, de no ser por la indicación de su compañero que observaba atento. Estaba a unas yardas del hoyo central ahora vacío. El lobo se había puesto a orzar el suelo hasta que Hyde comprendió que quería que cavase en ese punto. La estaca chocó con él entre las mismas pezuñas del animal. Lo limpió de tierra y lo examinó con atención. Estaba perfecto, salvo el hecho de que algún animal salvaje lo había mordido. Aún era claramente visible la señal de los dientes. Muy cerca del cráneo apareció la pala herrumbrosa de un tomahawk. Esto y la pequeñez de los huesos le confirmaron en una percepción de que se trataba del esqueleto no de un hombre blanco sino del esqueleto de un indio. Durante la excitación del descubrimiento de los huesos uno tras otro y finalmente del cráneo y sobre todo durante los momentos del concentrado interés con que los examinó Ais prestó muy poca atención al lobo. Sabía que estaba sentado observándole sin apartar los ojos un solo instante de su trabajo, aunque sin hacer gesto ni movimiento de ninguna clase. Sabía que estaba contento y satisfecho. Sabía también que ahora había cumplido casi en su totalidad su objetivo. La idea que ahora se le ocurrió, derivada, estaba seguro. Del mudo deseo de su compañero fue, quizá, lo más esencial de toda la experiencia para él. Recogió los huesos en su cazadora y los llevó junto con el tomahawk al pie del gran abeto donde el animal se había detenido antes. Rozó con la pierna el hocico del animal al pasar. Este volvió la cabeza para observarle, pero no le siguió ni movió un solo músculo mientras él preparaba un armazón de ramas sobre el cual depositó los pobres huesos gastados de un indio muerto sin duda en un súbito ataque o emboscada y a cuyo resto le había sido negada la última gracia del enterramiento propio de la tribu. Envolvió los huesos en un trozo de corteza, colocó el tomahawk junto a la calavera encendió el fuego circular alrededor de la pira y el humo se elevó azul hacia la clara luz de la mañana de otoño canadiense, perdiéndose muy arriba entre los árboles inmensos. En el instante de prender fuego a la pequeña pira se había dado la vuelta para ver qué hacía su compañero. Estaba sentado a unas cinco yardas mirando atento, con una de las pezuñas delanteras un poco levantadas No hacía gestos de ninguna clase Ais acabó el trabajo y se concentró de tal manera en él Que no tenía ojos sino para atender y vigilar Su cuidada pira ceremonial Solo cuando se hundió el armazón de ramas Dejando caer blandamente su carga Carbonizada sobre la tierra fragante entre suaves Cenizas de leña se volvió como para mostrar al lobo lo que había hecho y descubrir, quizá, alguna mirada de satisfacción en sus ojos expresivos. Pero el lugar estaba vacío. El lobo no estaba. No lo volvió a ver. No dio señales de vida por ninguna parte. Haid no se sintió ya observado. Pescó como antes. Deambuló por los matorrales que había alrededor de su campamento, se quedó a fumar junto a su hoguera después de oscurecer y durmió apaciblemente en su tienda pequeña y confortable. No fue molestado, ni oyó ningún aullido en el bosque, ni ningún crujir de ramas bajo una pisada furtiva. No vio ningún par de ojos. El lobo que se comportaba como un ser humano había desaparecido para siempre. El día antes de marcharse, al ver elevarse humo de la cabaña del otro lado del fuego, fue en su canoa a intercambiar una palabra o dos con el indio, que evidentemente había regresado. Al desembarcar, el piel roja bajó a su encuentro, pero pronto descubrió Jais que hablaba muy poco inglés. Al principio emitió los gruñidos acostumbrados, luego, poco a poco, Ice hizo que pusiera en práctica su limitado vocabulario. El resultado fue bastante exiguo, aunque desde luego directo. «¿Tú acampar aquí?» Preguntó el individuo, señalando la otra orilla. «Sí». «Lobo, venir. Sí». El indio le miró fijamente un momento con una expresión de asombro en su cara gracienta y cobriza. -¿Tu miedo del lobo? -preguntó tras una breve pausa. -No, replicó Hayes. Sabía que era inútil interrogarle, aunque estaba deseoso de saber cosas. El indio no le habría dicho nada. Era pura casualidad que hubiese hecho referencia al asunto y Hayes comprendía que lo mejor que podía hacer era limitarse a contestar y no hacer preguntas. Y entonces de repente el indio se volvió relativamente locuaz. El no lobo. El gran lobo medicina. El lobo espíritu. Después de lo cual... Se bebió el té que Hyde le había preparado, cerró fuertemente los labios y no dijo nada más. Una hora más tarde distinguía en la orilla su silueta rígida y móvil mientras se dirigía en su canoa a la esquina del lago a tres millas y desembarcaba para transportar su impedimenta hasta el primer rápido del río que le llevaría de regreso. Fue Morton quien, tras hacerse rogar, le facilitó algún detalle más de lo que él llamaba la leyenda. Unos cien años antes, la tribu que habitaba el territorio del otro lado del lago comenzó sus anuales ceremonias de hacer medicina en el gran morro rocoso del extremo norte, pero no consiguieron hacer ninguna. Los espíritus, declaró el hombre medicina principal, no querían escuchar. Estaban ofendidos. Realizaron una investigación. Descubrieron que un valeroso joven había matado un lobo hacía poco, cosa que estaba rigurosamente prohibida, puesto que el lobo era el animal totémico de la tribu. Para empeorar las cosas, el culpable se llamaba Lobo Corredor. El delito era imperdonable. El joven fue execrado y expulsado de la tribu. Vete, vaga solo por los bosques, y si te vemos te mataremos, y tus huesos serán esparcidos por el bosque, y no entrará tu espíritu en las felices tierras de caza hasta que alguien de otra raza los encuentre y les dé sepultura. Lo que probablemente significa, explicó Morton lacónicamente haciendo su único comentario al relato. Nunca. Fin